Bueno, arrancamos este bloque con el juicio de vialidad en este día esperado también por parte de los alegatos de la defensa de la vicepresidenta. Sin lugar a dudas, después del alegato de, de la querella, bien digo, mejor dicho, de la fiscalía, para decirlo más propiamente, era una de las jornadas más esperadas, ver qué tenía para decir la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Y encima le sumó picante Cristina ayer porque tituló en su cuenta de red social Twitter Van a ver lo que va a decir mañana mi abogado, va a dejar sentados a los fiscales Mola y Lucián y Pablo. Exactamente, destruyendo todos los argumentos en ¿eh? el anticipo de Cristina Fernández en el día de ayer. Y hoy puntualmente, muy temprano, el abogado de Cristina Fernández, Carlos Veraldi junto a Ari Yernoboy, que uh -huh. es un abogado más desconocido dentro de la defensa, del claro. esquema de defensa de distintas causas de Cristina Fernández, pero fueron los dos que la defendieron en el día de hoy. Un alegato extenso que se lleva entre 6 y 7 horas por día y va a durar tres jornadas, hoy, mañana y el próximo viernes. Uh -huh. El viernes quizá sea apenas la presentación porque se esperan las palabras de Cristina Fernández. Claro. Ella está en su derecho por eh, poder ejercer su propia autodefensa. es abogada eh, tiene margen para... ...hablarle al tribunal... ...lo va a hacer de manera virtual... ...no va a estar en la sala de debates... ...es un juicio que se está llegando, llevando adelante de manera virtual... ...vamos a lo importante... ...hoy Carlos Beraldi arrancó cuestionando duramente... ...el trabajo de los fiscales... ...planteando en términos generales... ...que eh, todas las acusaciones contra Cristina Fernández... ...son falsas, son uh -huh. mentiras... ...además planteó que desde el año 2008... ...en que comienza esta causa a juntar pruebas... ...hasta el 2016 que él inicia la defensa... Es como que terminaron, termina al día de hoy en los alegatos de acusación los fiscales planteando lo mismo que originariamente. Es como si durante el proceso no hubiera pasado nada, no se hubieran sumado instancias y pruebas en contrario a lo que decían los dos fiscales del caso. ¿Mm? Recordemos los fiscales Luciani y Mola que pidieron 12 años de cárcel por, presunta, por ser presuntamente jefa de una asociación ilícita que llevó una gran cantidad de recursos del Estado hacia obras favoreciendo a Lázaro Báez, que se lo sospecha de ser un socio del matrimonio presidencial en su momento de Néstor uh -huh. y de la propia eh, Cristina. En realidad fue socio concretamente sí. Sí, en sí. algunos proyectos. comercial, sí. Comercialmente. Y se sospecha que esa sociedad uh -huh. comercial era para retornar la plata eh, al matrimonio y a las empresas del matrimonio, que hizo, plata que se le daba vía licitación para realizar obras que no se construyeron uh -huh. y una serie de cosas que hemos venido eh, conversando. Bueno, eh, además de esto, hay un anticipo fuerte para mañana. Eh, que puede haber una novedad muy importante en el marco de sus alegatos. Pero eso va a ser lo que les vamos a comentar enseguida y literalmente sobre lo que ha dicho Cristina Fernández. Un tramo de lo que decía esta mañana el abogado de la vicepresidenta de la Nación. Desde el inicio de este proceso y al igual como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que eh, debíamos presentarnos en todos los expedientes, demostrar con todos los eh, instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en el que la prueba, la prueba que se recogiera en un juicio, iba a demostrar exactamente lo que nosotros venimos afirmando. Después de tres años, de casi tres años de audiencia, en donde se recogieron múltiples, múltiples evidencias, quedó demostrado que lo que se decía allá por el año 2016, y vamos a ver que incluso se decía mucho antes, carecía de verosimilitud, y que las pruebas que se recogen en un juicio, las pruebas que se recogen en un juicio, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, cuando eh, se acredita, se incorpora legítimamente, destruye, destruye cualquier tipo de acusación. Por supuesto, falsa y sin fundamentos. Bien. Bueno, bueno ahí está entonces. Sí. A ver, está esta cuestión de contraposición dialéctica de planteos se los acusa mutuamente de no poder sustentar las pruebas o la defensa. Uh -huh. Pero en definitiva, Esa, los sí. jueces deberán hacer valer lo que haya podido juntar el fiscal. Para Eso te iba a preguntar, ¿no? porque digo, bueno, cuando uno escucha, uno lo que escucha desde este lado, no como toda la gente que está del otro lado en casa, entonces que no sabe al final quién dice la verdad, quién, bien, quién miente, quién dice la verdad y todas estas cosas que entramos no en este dilema. Uh -huh. Digo... ¿Cuántos días estuvieron los fiscales también hablando 9. de esto y demostrando? Nueve claro, días. Nueve días. O sea, que me imagino que allí deben tener el fundamento de cada una de esas acusaciones. Claro, mucho durante esos nueve días se mostró, se iban sí. mostrando planillas, se explicaba cómo funcionaban las asociaciones, cómo funcionaba la competencia de las empresas. En las licitaciones, a quién respondía uno y otra, simultaneidad de tiempos. Bueno, mm -hmm. hubo de todo en ese juicio. Sí. El tema es, para la defensa de Cristina, ese tipo de sustento no se corresponde con la justificación de un ilícito del tenor de una asociación ilícita. Bueno, o sea que serían los jueces los que van jugar. a tener Exacto. que ver detalle a detalle qué es lo que se presentó de un lado del otro. Exactamente, tendrán que ver si eso es suficiente prueba para eh, sostener la acusación, que es lo que al juicio de la defensa... Claro. No es suficiente, de hecho hubo un planteo bastante directo para con, eh, para, a, contra aquel momento en que los fiscales plantearon que había tres toneladas de prueba sí. en contra de Cristina Fernández. Dijo, bueno, la contundencia de la prueba para un fallo no puede ser pesado, tiene que ver con la contundencia sí. y no con el peso de los expedientes. Sí, También claro. jugó un poco con esto el abogado Carlos Veraldi. Bien. Bueno, les decíamos, hay una promesa para mañana, ¿eh? algo que no estuvo durante las horas de alegato esta mañana pero sí en un tuit de nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Y esto decía en redes sociales, un poco después de terminado el alegato del, del defensor. ¿Vieron lo que les dije ayer, no? Que Veraldi iba a desnudar el guión de Luciani Mola. Me corrijo, fue mucho más allá. Probó en forma documentada, como debe hacerse en cualquier juicio, que Luciani Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis Bueno, y han anticipado para mañana la posibilidad de que aparezca un dato muy importante uh -huh. que rebatirá buena parte de lo que han acusado los fiscales. Bien. Así es que, por supuesto, ha generado mucha expectativa sobre la segunda jornada de defensa. Bueno, estaremos expectantes de lo que pase mañana entonces, Pablo, y obviamente el viernes, tercer y último claro. día de alegatos de Cristina Fernández con la propia vicepresidenta, seguramente hablándole directamente a la cara al tribunal. Así seguramente. Que el día más importante del juicio probablemente sea el próximo viernes. Con manifestación de apoyo, va sí, a ser una sí. jornada con mucho más que una instancia judicial, el día mucho más, clima. El día más importante me desdigo sacando el día en que haya una decisión final claro. por parte del tribunal, que será la jornada más decisiva.